bienvenidos el tema que vamos a abordar se refiere a lo que son las listas enlazadas antes de entrar en materia es importante recordar algunos conceptos por ejemplo ¿qué son los apuntadores un puntero es un tipo de dato simple que contiene la dirección de una variable o estructura dependiendo de los lenguajes de programación que se quieran utilizar la sintaxis que se utilice para definir cada uno dependerá de dicho lenguaje cuando declaramos un puntero eh, es importante definir de forma clara cuáles son los elementos que se asocian uno es el nombre el tipo de puntero y la dirección a la cual se está haciendo referencia en la memoria dado que estas son variables que trabajan directamente con la memoria del dispositivo que se está tratando tenemos un ejemplo de cómo hacer la declaración de punteros utilizando un lenguaje específico como es C estándar. Eh, en, el, en la primera línea tenemos eh, una declaración por ejemplo de una variable de tipo entero luego estamos definiendo eh, una, una declaración tipo puntero a dato pero que va a contener un tipo de dato de tipo eh, decimal igual el caso para el tercero en forma gráfica tenemos ahí de que por ejemplo al definir la variable n y que hemos asignado el valor de 10 podemos declarar un puntero que haga referencia a ese valor de esa variable. A lo interno del computador, ¿qué estamos haciendo? Estamos eh, definiendo una eh, variable tipo puntero que se denomina p, que tiene eh, en sí una dirección de memoria, pero que hace referencia al valor que se encuentra almacenado a través de la variable n, que es el valor de 10. Bien, entonces, eh, ¿qué son las listas enlazadas? Sí. No es más que una colección de datos que se encuentran debidamente secuenciados, y que se encuentran uno detrás de otro, en la que cada elemento se conecta al siguiente elemento mediante un enlace que no es más que una dirección de memoria. Tal como lo podemos ver en el gráfico, nosotros tenemos los diferentes nodos, que en definitiva van a contener eh, un determinado tipo de dato y que a su vez estos eh, contendrán la dirección de memoria del siguiente nodo. Se denominan nodos. Y a su vez no necesariamente va a tener un solo dato. Puede tener la cantidad de datos necesarios o los que se necesiten para representar determinada información. Puede ser eh, a lo mejor un, un, un tipo entero o pueden ser varios tipos enteros o pueden ser eh, un determinado tipo de dato entero otro decimal string depende mucho de lo que se quiera representar en cada uno de los nodos ¿sí? de forma gráfica eh, se representan mediante cajas y estas a su vez se enlazan entre uno y otro nodo a través eh, de flechas las flechas significan dirección entonces es importante que cuando definimos una lista ¿sí? tener un identificador a la cual haga referencia al primer elemento de la lista este se lo denomina cabeza y también el final de la lista es necesario identificarlo a través de un puntero puntero nulo de esta forma una lista enlazada va a tener un inicio y un fin eso no quiere decir de que está limitado a cierta cantidad de nodos las listas enlazadas son unas estructuras dinámicas en las cuales se pueden ir enlazando la cantidad de nodos que sean necesarios en el gráfico podemos ver de que hay un puntero cabeza este a su vez apunta a un nodo en cuyo campo tiene el valor de 23 y este a su vez apunta a otro nodo que tiene un dato eh, con el valor de 20 luego con otro valor de 4 finalmente otro valor de 4 y finalmente termina la lista enlazada esta es una lista enlazada simple ¿sí? donde tenemos un enlace que une a cada uno de los de los nodos en el recuadro podemos ver eh, la estructura que ha sido definida para poder hacer la representación de esta lista en los lenguajes de programación normalmente nos permiten definir tipos de datos y allí se basa básicamente la definición del, del tipo de nodo que se va a utilizar en estas listas enlazadas como se puede ver en el gráfico existen dos atributos o dos campos uno denominado dato que haciendo referencia al ejemplo de la lista enlazada va a almacenar el valor o sea, el 23 24 y el enlace en cambio lo que va a hacer referencia es a la dirección de memoria al cual va a apuntar ese nodo ¿sí? en el siguiente gráfico nosotros vemos una lista doblemente enlazada eh, en la cual el, el primer elemento pues apunta al siguiente ¿sí? y este a su vez al siguiente pero nos podemos dar cuenta que a partir del final del último elemento este a su vez apunta al anterior. ¿sí? Eso es una lista doblemente enlazada. ¿sí? Bueno, ya haciendo referencia específicamente a un lenguaje de programación, nosotros tenemos cómo eh, se crea el nodo. ¿sí? Puntero es una variable de, de tipo apuntador y se utiliza aquí la, la instrucción mylock y sizeOf size para determinar el, el tamaño del de la estructura que previamente se ha definido y el mayo para reservar la memoria eh, esto es exclusivo del lenguaje c si se utiliza otro lenguaje pues obviamente habrá que adaptarse a la sintaxis de ese lenguaje en la siguiente línea tenemos cómo podemos asignar un determinado valor al campo ¿sí? como ya lo tenemos definido a la variable puntero ¿sí? por lo tanto para poder almacenar los datos tenemos que hacer referencia a los eh, campos que se hayan definido en este caso se ha definido dato en el cual pues me almacena un tipo de dato entero y el siguiente campo enlace que es como dijimos anteriormente eh, viendo el gráfico es eh, el enlace que me permite ir almacenando las direcciones de memoria ¿sí? a esto lo, lo denominamos asignación a campos esto es en cuanto a las listas enlazadas